Vamos a hablar con Eulogio, justamente, Álamo, que era amigo no de la persona que mataron, lamentablemente, ¿no? Los dos, los dos son amigos y añares. Amigos de años. De años, años, Usted nos decía, venía siempre a tomar mates con su amigo. Sí, ven, siempre venía a tomar mate con ellos. Son buenísimos conmigo, buenísimo. Me imagino... Hemos vivido juntos allá, por eso... Me imagino lo, lo consternado, lo mal que se debe sentir, esto. ¿no? Me escuché esta mañana las muertes, bueno... Después me llamó mi hijo y me dice papá, me dice llamaron de la Rioja y se mataron a Martín y a la Justa, que es la señora. Wow. ¿Cómo era el señor de la vivienda? ¿Cómo eran ellos? como? Bueno, bueno, acá ellos buenísimos, no se metían con nadie. ¿A qué se dedicaban señor? Ellos cuidaban acá. Ajá. Cuidaban varios caballos por lo no, que nos dicen. No, sí, no. Ellos sé que cuidaban la finca, la casita. La finca. Claro, eran caseros. Claro, porque ya creo que trabajaban con esa firma ellos, Ajá. creo. ¿Y usted conocía al nieto de esta pareja? Yo lo vi una sola vez, unos flacuatos, así, así como usted. Pero yo, lo, yo no lo vi más. No lo vi más. No lo más. Ah, Triste por la, por la situación. Sí. sí. Estoy mal, estoy mal. Porque... Miren, me vengo yo en bicicleta. ¿Qué se ha venido en bicicleta justamente no, hasta para...? Hasta la 36, hasta allá me vi. Se me rompió, se me trajo mi sobrino hasta allá. Lamentamos lo bueno. que le sucedió a su amigo. Gracias, Eulogio. Claro, viejo. Bueno, Eulogio es, es justamente vecino, ¿sí? Llega al lugar, se vino en bicicleta desde Guaymallén para justamente llegar hasta la zona en donde mataron a su amigo, ¿sí? Triste por lo sucedido, siempre venía a tomar mates temprano con eh, eh, justamente este vecino que perdió la vida anoche, entonces, Tano, bueno, queríamos comentarles también y dar el testimonio de este vecino que se acercó a saludar justamente o a ver la situación, ¿no? no consternado no puede creer lo que, lo que ocurrió.